a poner esto ahí, ya. ¿Lo visualiza? Sí, doctor. Eh, no, no puede sí. más grande, profesor, puede. A ver, vamos a poner más grande. ¿Ya lo ven mejor? <risa> lo ha reducido, doctor. Vamos a ver. En eh, 500. Ahí. Disculpe, doctor. Eh, ¿Podemos elegir los, los temas? ¿O usted nos va nos va a indicar qué tema le corresponde a cada equipo, doctor. Se organizan ustedes, pero sí tienen que tratar de que todo, cada grupo haga un tema. Entonces, número uno, doctor, el grupo siete, el tema uno, que es letra de cambio, emisión, requisitos esenciales, doctor. Entonces, para que nos anota la delegada general, por favor. Doctor, chilenos, para doctor, que doctor. sea, doctor, para que sea este, más práctico, claro. eh, de acuerdo al, al número que usted ha puesto, que cada grupo, grupo 1, el tema 1, sí, sí, grupo 2, claro. el tema 2, grupo 3, sí. grupo 4, tiene una vez, doctor, sí. Ya, yo ya, le pongo una vez acá. Está, sí. bien. Claro. está bien, ya. Así como está en ese orden. Puede ser, puede Correcto, bien. doctor. Otro tiempo. Claro. Sí, porque le ha pasado no, un tema que no lo hizo, no hizo nadie. Doctor, hay un detalle. Este, inicialmente se habían conformado, creo, como siete, ocho grupos, pero ahora ya no están los siete ni los ocho grupos. O sea, había nueve ahora hay ocho. Correcto. Sí, ese es el detalle. Entonces, ¿cómo quedan los grupos? Mejor creo que debería ser un sorteo. Ahorita hay ocho, nada más. Mejor un sorteo. Hay ocho, profesor. Para el sorteo. Ocho. Hay ocho grupos. El proceso está designando, compañero. Así ya está bien, Maguírez. Está bien. tenemos que saber todo Claro, para que ya... falta todavía... Tenemos 15 días. Tenemos suficiente para hacerlo. Y tienen ustedes el material en la ley y el material que tenga lectura. O sea, suficiente para manejar esto. ¿no? La idea es que lo tenemos a tiempo para la próxima semana. Me lo envían. Lo pulimos. ¿Ya? El ejemplo ya, ya, ya. es doble, no, no, verlo, la por toda la ciencia. Muy bien. Uno es que ya, ya va a poder sí. repasar. ¿Cómo estaba? Julio no, no, su micrófono. Va a ustedes poder repasar porque sí o sí, para ser un voluntario hay que leer. Ya ustedes saben. Tienen que leer, tienen que conocer el tema. Porque si hace una pregunta es porque un tema lo conoce. Entonces, lo, digamos, me ayudan ustedes a repasar, ¿no? Y también nos ponemos de acuerdo, pues, en, en las preguntas, conocer las preguntas, ¿no? Para que todos tengan, pues, la, misma, la misma, ventaja, ¿no? Que esa es la idea? Sí señor Walter. Profesor, de qué se trata el trabajo presentar este tipo de tarea o ser un balotario de preguntas como este. Tipo de preguntas? preguntas. No es un no es no Es balotario de preguntas. Ya, ¿Cuánto, este, ¿cuántas preguntas va a ser por cada uno? Veinte por cada grupo. Adelante. ¿Alguien quería preguntar algo? Doctor, buenas noches. Le saluda Mike Calderón. Sí, señor? Eh, Sí, doctor. Eh, por lo que se visualiza ahorita del 1 al ocho, yo creo que para que quede bien claro para todos los compañeros, eh, podría ser posiblemente que agarre el grupo 1, 1, el grupo 2, 2, el grupo 3, 3, y así tal relativamente como va, doctor, para no hacernos tanto... Sí, así eh, está. Como... Así va a estar. Correcto, doctor. Correcto, correcto. correcto. Tema 1, 1, tema 2, grupo 2, así ya está. Ya está cocinado. Toda la vida, Mike. Listo. Entonces, aclarando, ¿sí estar, aclarando, ¿no? aclarando, ah, mi amigo Paul. Vamos a poder ponerlo en el chat del, del, del WhatsApp ahorita. Y una vez, compartirlo en el, en el WhatsApp para tenerlo esto ya. ¿Tenemos, Tenemos que presentar las preguntas. Eh, la idea sería, si lo pueden tener para la próxima semana, sería fabuloso. Pues, bien, gracias. Claro, porque este sí me interesa que... letras sí. A ver, yo ahí veo como... Sí, y ahorita me gusta que es la jefa de grupo. Manu, Reviar, por favor, tus audios. Los audios, por favor. Lo, lo que me interesa a mí es revisarlo y como ya la vez anterior, hecho. tener una sola versión ¿no? de esto. Entonces lo vamos a compartir ahorita en, en el chat del, del Zoom. Dame un segundo. Este. La computadora ya está como la selección, no funciona. Ahora sí, ya. Dejamos de compartir. Ahora vamos a poner acá. En el, para todos. Toda la reunión. Vamos a compartir el documento. El ordenador. y también el, en el zoom aquí está abrió por fin zoom dos mil comercial dos tema de grupos ya está y también vamos a mandarla en el whatsapp está por abrir en el WhatsApp ya lo compartió doctor. Ya está, ¿no? En Le el, ¿En el el eh, he puesto aquí en el Zoom. Eh, no está. Y en el WhatsApp estoy viendo de entrar. En el WhatsApp general ya lo compartió doctor. ¿Listo? No, todavía porque está cargando acá en la máquina. Está no, aún, aún no lo no la ha cargado profesor. No, un sido compañero yo, no ha compartido yo. Un compañero. Ah, Compartió compartido entonces porque ya está en, en el WhatsApp grupal. Ah, perfecto. He sido yo sin foto, profesor. Ah, ya. Listo. Entonces, este, como les indiqué, no quería pedirles el, el tiempo restante para descansar porque estoy con la voz que casi ya no tengo, no tengo fuerza. Y comenzamos pues esto la próxima semana. Hoy ya a descansar de practicar. Y si se puede organizar desde hoy día los temas, ¿no? sería interesante. Doctor? Doctor. Gracias, doctor. El grupo cinco, doctor. Gracias, doctor. Ya solamente. ¿Alguien decía el grupo 5? ¿Alguien? Sí, eh, soy eh, Judith Obregón, doctor. Del grupo 5. Sí. sí. Eh, el compañero José Ijar y, y varios más, pero ellos ya se han retirado de la universidad y solamente quedamos cuatro nada más. Y ni cuatro, creo que tres nada más ya. ¿Qué tema tienen el 5? Es decir, tema chiquito. En la, en el, en la semana tienen la, justamente la lectura del tema 5. Hay una lectura de disposición de, de, de valores inmobiliarios bien interesante y corta. Y también lo que se da la ley. ¿no? Doctor, una cosa doctor. Sí. ¿Todo, todo, sí. Cuando, muy bien. Sí, ya que digan. Doctor, le preguntaba eh, hasta qué fecha para enviarlo, doctor. Hasta la próxima semana, ¿no? Hasta el próximo lunes. Cosa que lo reviso y ya lo compartimos para el examen final, ¿no? Ya, doctor. Sí, doctor. Bueno, sí, Igual, gracias, gracias, doctor. El valutario va a tener nota porque es un trabajo, ¿no? Es la nota final del último K, el K2. Por en todo caso, el, el domingo se lo estaríamos enviando para que el lunes usted lo revise. Perfecto. Si es el domingo, tiene toda la semana, ¿no? Entonces la idea sería que yo el lunes en la mañana lo revise, ya este, los comparto, los revisamos en clase y lo compartimos para todos, ¿no? Correcto, perfecto. gracias. Pero, entonces, entonces, gracias, profesor. Gracias por solicitar este pedido. So, si amable, sí, si puede estar amable de ver los PPTs de, de, de la semana 11 hasta la, la pudieron Sí, poder. lo voy a revisar y lo voy a compartir ahora mismo. Ya, gracias, muy amable. Gracias. No, por favor. <risa> Listo, entonces, eh, gracias. Yo, sí estoy, yo tengo que darme en el subo obligatoriamente, pero ustedes ya pueden descansar. Gracias, doctor. Que <risa> buenas, <Gracias>, <risa> buenas, <Gracias>, <risa> buenas noches. gracias. <risa> gracias, Buenas noches. Buenas <risa> noches. Y arriba, Perú. Gracias. Adiós. Buenas noches, doctor. doctor que sí. se mejore para la próxima semana. No perder, Gracias, mi No No seas candelero. No seas No No pelado. Calderón, peche. Peche, has perdido. quédate más ¿eh? No, hasta que has llorado. Está con los ojos hinchados. La fe, la fe. La fe me voy a montar. Chutes, Peche. Vas a lavar la ropa todo este año. sé que te ha ganado. Sigan soñando Perú versus Alianza. Se lo quiero. Se lo Rafael. Sí. Perdimos. Adiós al Qatar. Yo quería sacar mi pasaje. <risa> Doctor, una preguntita. Sí, dígame. Las preguntas van a ser para desarrollar o tan con alternativas. No, alternativas tiene que ser. Ya, ya doctor, gracias. Ya, te Doctor Eddy. Doctor, sí, disculpe, no, lo que pasa es que a la hora que usted empezó a dar las instrucciones, como yo acá en mi acá en mi casa tengo una pequeña oficinita donde doy esta asesoría legal, entonces ha venido un cliente, no, que dice que a su a su a su primo lo han metido preso por alimentos. Entonces ahí yo me he demorado que como 20 minutos explicándole todo, ¿no? Y no, no entendí muy bien las explicaciones, ¿no? Ahora le pregunto a mi grupo, es que están, creo que en otra cosa, no sé, ¿no? ¿Me, ¿me podría así brevemente decir, doctor, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué trabajo se va a hacer? Ahí este, en el chat está el. Eh, a cada grupo se le ha asignado un tema para preparar el balotario para el examen final. ¿Ya? Igual que la vez anterior tiene que hacer 20 preguntas. Eh, para marcar. Entonces, lo, lo tienen que presentar hasta el domingo para revisarlo, en uno solo y enviárselo a ustedes. Ya, doctor. Muchísimas gracias y disculpe la molestia. No, no se preocupe. Saludos, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Thank <laughs> you.